Yeah, señores, vos, Samari, Luciana, Yarei, que nos acompañan. Un saludo también para producciones, publicidades, de Coquimoto, que nos acompañan desde San Galapa Ahí se le entrará, por supuesto, el amigo Coquimoto, que es el siguiente otomno. Aquí dice, en Huegotoka y en San Juan, amenazado, amenazado por caer en una guapa. Sí, sí. Pero cuál era la voz más perdona? porque fue no y su café para y Beni hasta cómo toca. Vamos a ver vamos a ver, tenemos dos temas más para posteriormente dejarlos en de buenas manos de Venancio el original Montalvo. Vámonos por lo pronto a bailarlo. Esta es una de las tumbias peñoneras que más nos gusta en lo personal. El tema se llama sin duda la cutia de las Vamos, Vámonos va. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este es ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vivo Peñonero! se ¡Vivo! Es una cúpula ¡Cumbia la albona! ¡Rigo! ¡Esopa al beli! ¡Esopa al beli! ¡Esopa al beli! ¡Policía, policía! ¡Agarra la la el ladrón! ¡Que no se lo acera por cabrón! ¡Campete suyo! Grupo de Peñón de los Diablos. cumbre de las Naldonas el sabor, Aprovechando los cerradores del Peñón de los baños. ¡Ripo! Tiene sabor, sale sabor. El de los El Peñón de los Diablos. De las nalgonas, vámonos, ahí va échale sabor, échale sabor. Venga, mi ritmo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese pedido sabroso. Ese piano de Colombia, ese piano colombiano. Eso es sonido peli. presente. de piano. Diablos de Valledupar Ellos son los diablos de Valledupar Este, Cristalito Porvis, y después se hace el rey de las salidas en México, Cristalito Porvis, el rey de las tardesadas, allá en el peñado de los, peñado amigos, los baños. Donde quiero que te cuente chapú, nunca te vamos a olvidar. Ricos. Si de es el y su y llegando de las Narbonas vamos no ahí va se quedó en la cita del club de Boyfam. ¿eh? ¿Cómo dice Ahí Hay que el pianito de mi jumping. ¿no? ahí que el pianito. son los Diablo, se va a yulipar. De allá de Colombia De Ramón Vargas Diablo, se va a Yudupar Vámonos Ya se va el tema Agoniza mi cumbia Es el ritmo que me gusta Vamos a bailar como si estuviéramos en el periodo de Huayas, en el Romero Rubio. Oye, qué sabor. Ese acordeón, ese piano, le chilla el acordeón. Ramón Vargas, y los diablos de Valle desde Colombia, desde Barranquilla. Es el de Ya se